Tú, locos, que tengo una sorpresilla, que es la aventura, no os la voy a contar yo, la va a contar Sammy. ¿Qué pasa, Sammy? Hola. Cuéntame um, alguna pista de la aventurilla que vamos a explicar. Es una de las aventuras o rutas más icónicas del mundo. Pista número 2 es larga. Pista número 3, te va a gustar. Bueno, yo creo que esta es la más importante de todo. Y pista número 4. Vas a comer muchos pancakes. Ah, mm. a ver si voy a volver más gordo en lugar de... Mm. No, no lo conseguí, <risa> eso yo. Venga, ya está en verde. Vamos para allá. Dale cañita, vamos para la playa y ahora os contamos. Sammy me viene a convencer de su, no sé si la más favorita, pero un poco favorita de todas. Y yo le he traído a. ¿Qué te parece el lugar? Eh, una pasada, o sea, bueno, la, la meca de Barcelona, ¿no? No está mal, ¿no? ¿no? No está mal Este es de mis sitios favoritos, digo, vaya, que venimos con las bicis Y que viene a convencerme de una aventurilla, digo yo, le traigo a uno de mis sitios top Entonces, a ver, cuénteme usted la aventurilla, que es una aventurilla que tú ya has hecho Sí, es una aventura que yo ya hice hace unos años Y es una de mis mejores memorias, digamos, ¿no? Es como la... la... Como he dicho antes, la pista número uno, la ruta icónica, eh, mundialmente conocida como Ruta 66. <risa> Mira, no me voy a resistir. Ya me... Yo sé de qué va la cosa, pero sí. para quien de repente diga, wow, es la primera vez que escucho esto, sí. cuenta un poquito dónde es kilometraje... Vale, pues bueno, la Ruta 66 es en Estados Unidos eh, Va desde Chicago hasta Los Ángeles Y en su momento era una de las rutas pues, más conocidas Por el hecho de que eh, la, la, se conocía pues, todos los moteles Todos los restaurantes, estos súper coloridos Y al final un poco súper, eh, cómo lo digamos, icónicos no Como que se había creado este, esta postal de la Ruta 66 Y era la, la ruta más bonita y más increíble de Estados Unidos Y como atravesaba pues todo la, el continente, pues era como, wow, es, es, es la ruta, ¿no? Se van alrededor de unos 4.400 kilómetros Kilómetro arriba, kilómetro abajo pues Sí, sí, <risa> pero claro, creo que se aconseja Creo que me acuerdo que se aconsejaba hacerlo de este a oeste Por el hecho de los vientos Ah porque así al menos tenías más viento de, de culo aunque siendo ciclista seguro que se tuerce porque estas que cosas... si se tuerce, vamos, yo me acordaré toda mi vida que el, el, creo que era a mitad del camino nos cogió un día de temporada de, esta, de locura vientos de 50-60 km por hora y mirabas el kilometraje y era, íbamos a 9 km por hora y no avanzabas hicimos creo ese día 20 km y nunca más y fue como nos sentamos aquí en este bar eh, a jugar al billar y ahí nos quedamos hasta que se acabe este viento y así fue Pregunta, sí. yo ya sé lo que me vas a contestar O me lo huelo, pero Bici de carretera, mountain bike O gravel Podrías escoger un mix entre carretera y gravel eh, Porque hay Hay un trozo donde La ruta 66 ahora ya se ha convertido En en una, en, una en una autopista gigante de los de Estados Unidos, todos es grandes, ¿no? Eh, y ya no puedes hacer eh, carretera normal. Entonces ahí cogimos trozos de gravel. Pero hicim nosotros hicimos un mix, o sea, una buena bici de carretera con unos buenos neumáticos de 38-40 y tiras para adelante. Sí, sí. Bien. Eh, ¿Cómo la hiciste tú? Porque habrá gente que dirá, no, esto aquí seguro que puedes ir y dormir en sitios tal. Bikepacking, uh, motel, gasolinera. Lo podemos llamar un motel packing. <risa> que, vamos, consiste en eh, lo llevas todo contigo eh, y al final vas durmiendo en moteles. Es una pasada. O sea, al final moteles de la Ruta 66 de los años 60 siguen estando ahí, ¿sabes? Y puedes dormir en ese motel. O sea, que motel, motel aquí y motel allá. Uno se imagina el, el motel de Norman Bates. ¿Sabes? En psicosis un poco, o sea, no, no sé si hay sitios que digas ¡Ay, ay! ¡Uh, vaya! ¡Uh! ¡Qué miedo aquí! O que quizá te encuentras muy poca gente No, sí, tuvimos bastante miedo en algunas ciudades No, tuve, no te voy a mentir Pero claro, es que también íbamos a, a, al, al, al momento, ¿no? Era como, planeábamos pl pl día a día y y a ver dónde llegábamos, dependiendo pues, de, de cómo estábamos de cansados, de si había ciudades y, o pueblos donde podías llegar, etc. Eh, pero mm, hay sitios que son impresionantes y hay otros sitios que son menos impresionantes. Pero al final, sí, no, no, miedo no hay que tener en ningún lado. Bueno, a ver, familia, mira, nos hemos venido aquí al aire libre para enseñarle el lugar, pero porque así también lo podemos hacer sin mascarilla, pero ahora viene y yo tengo chuletillas, ahora viene la hora de planificar, porque yo ya tenía en la cabeza un poco eh, el tema Race Across América sí. que más o menos no, no será 100% el mismo lugar pero más o menos debe pasar por ahí pasa que eso es más en cuanto a reto y cuando le conté a Sammy me dijo oye, hazte primero la aventurilla de la ruta 66 y así ya conoces un poco sí. lo que te encuentras claro, cuando tú planificaste, lo planificaste rollo con papelillo. Sí, no, yo recuerdo planearlo, exacto, con, con papel. De hecho, creo que compré un mapa de Estados Unidos y luego también <risa> Google Maps, ¿no? Pero claro, teníamos el miedo de que no tuviésemos cobertura en el medio de ninguna parte. ¿Qué pasa? Que ahora, en estos días, ya existen planeadores decentes, ¿no? Eh, y, y con esto te vengo, pues, con, con la aplicación de Comut que eh, lo puedes incluso descargar offline, o sea, puesta en cualquier parte del mundo que lo tienes offline. Y eso, en ese momento, me hubiese salvado unas cuantas... Y unas cuantas buenas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tiene que ver también que seas la Community Manager de Comut, sí. ¿eh? Y aquí has barrido un poco para casa. Exacto, bueno. exacto. Sí, la verdad es que yo creo que de aprender tanto de que... Eh, mejor planear una ruta eh, paso a paso ¿no? y saber lo que te viene por delante eh, a, a no planear nada y, y ir un poco a la ciega eh, al final prefiero planear paso a paso y, y gracias, exacto, gracias ahora a trabajar como community manager en commut pues eh, lo tengo todo ganado vale. Decía Andreu Buenafuente que la mejor improvisación es un buen guión pues al final a la hora de hacer aventuras crazy Solo o incluso acompañado en la otra parte del mundo, pues si puede haber nada, cuatro líneas marcadas de lo que va a ser, mejor que mejor. Así que vamos a ver cómo planificar tu primera o tu gran o tu super aventura, desafío, carrerilla o lo que hagas. <risa> A la verdad, estoy escuchando un ruidito. Esto es boost extra, ¿eh? <risa> cuenta, cuenta que... Yo pensaba, digo, mira, la tía va Pero con que una grave. Mira, este es el turbo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde vas? ¿Qué tal la eléctrica? No mal, la verdad. No, yo estaba en casa descansando y ha venido Samisauria a reventarme. Sí, <risa> que abres, ¿vale? ¡Dale! Y nueva casa. Vale, espérate. Y ahora, otra vez. La última. El, como desde aquí de la puerta. A ver, ya tenemos a Sami en posición. Y hemos intentado grabar fuera, pero con la tecnología hoy de las pantallas y todo eso, con el sol no se veía nada. Entonces, espérate. Enfoque por aquí. Y estoy listo. Cuénteme, cuénteme. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno vamos, a, bueno, vamos a planificar Ruta 66, ya que hemos estado hablando de ella. Sí. Entonces, eh, hay dos formas de hacerlo. Puedes ir al, al, al sitio en concreto, ¿no? Y, y escoger, por ejemplo, un lugar favorito como Chicago. Vale. El mismo Chicago, que es donde se empieza. Vale. Ahora ya he escogido el principio de la ruta. Vale. Y luego podríamos poner Los Ángeles como destino final. Venga. Eh, cuidado ahí, ¿eh? Na, na, sí, no, no es San Feliu de Guíxols no, no. Barcelona. Bueno, y entonces te crea uh! una ruta... Vale... De punto A a punto B, ¿Sí? de la cual tú puedes editar todo lo que quieras, ¿no? Y, y por ejemplo, yo he escogido ciclismo de carretera, pero podrías escoger hasta senderismo vale. eh, Cicloturismo, todos los deportes que quisieses, incluso con bici eléctrica o sin bici eléctrica 18.000 de desnivel <risa> Casi nada, ¿no? Y casi todo a mitad de los 2.000 kilómetros para abajo Ostras, o sea, la primera parte es tranquilita Sí, y la primera a la que tranque... a la mitad sí. te cagas en la perra más o menos y luego bueno podríamos escoger una forma física excelente vale y ir a correr o ir a, al challenge como transamérica que querías hacer sí y poder más o menos tener una media de lo que de lo que tardarías o una buena o una nula no luego podrías invertir incluso el orden como yo he dicho aconsejo de hacerlo de chicago a los ángeles por el tema de los vientos dicen vale. que es mucho mejor y si tú ahora por ejemplo ves esto, ¿no? Uh -huh. y dices, oye, pero es que ahora que veo eh, la, la ruta en general, pero quiero mirar, yo qué sé, pues mira, es que en el kilómetro 500 hay sí. no sé qué que yo quiero pasar a ver a Paquita Hay muchas cosas que puedes hacer, como puedes ver aquí, todo es muy cuadriculado, ¿no? <risa> <risa> eh, entonces, por ejemplo, dices, a ver, aquí estoy, en, más o menos por aquí, ¿no? Puedes ver el desnivel aquí abajo e incluso el desnivel y los tipos de vía. Entonces, yo podría coger esta misma línea, la movería a otro punto para que él mismo me pase por la casa de mi abuela. Vale. <risa> si paso por la casa de tu abuela, ¿me hará pancakes? <risa> Seguramente. Ah, digo, a ver si hoy llego ahí y digo, mira, que vengo de parte de Sammy. ¡Pues no, no hay pancakes! Exacto. bueno Y luego puedes incluso eh, puedes encontrar lugares favoritos o, por ejemplo... Eh, lugares de interés como Twin Lake, aquí que pone, o eh, no sé, hay el motel aquí que sale, o sea, puedes ir haciendo zoom, incluso si necesitas algo específico lo puedes eh, poner tú aquí, es decir, quieres un alojamiento y el alojamiento te saldría, quieres un, no sé, un paraje natural, un comida y cuando los coges en tu ruta, por ejemplo, yo voy a escoger incluir en el itinerario, lo incluiría en el itinerario y luego te saldría también en tu, en tu itinerario aquí, por ejemplo, este de aquí. Entonces todo lo que puedas hacer es, es como paso a paso y puedes mirar todo súper detalladamente, ¿no? Y sobre todo para, para aventuras de todo tipo, una de las cosas que a mí me encanta es, aparte de poder ver todos los tipos de, de superficies y, y, y vías de las cuales vas a pasar, también puedes ver los diferentes tipos de mapas y Google Satélite. O sea, ahora, por ejemplo, ya sé que voy a pasar por, todo, por este río, por verde y, por, y luego voy a pasar por un desierto. Pues lo puedes ver todo súper detalladamente, ¿no? Bueno, Sami sigue planificando toda la ruta porque yo solo espero una cosa. Bueno, dos en realidad. Que tengas muchas abuelas, que me den muchos pancakes. Ah, y bueno, claro, y la pregunta es: ¿tú qué, qué día vamos? Pues podemos ir semana que viene? Venga. ¿Tienes tiempo? Eh, tiempo tenemos todos, es lo más jodido, pero tenerlo lo tenemos, así que, bueno, que nos vamos? ¿Un, ¿Un mes? 20 días. Vale, 20 días, hecho. Challenge. Venga, trato hecho. Lo que pasa que um, hay que agendarlo para este 2021, porque quizá en, eh, irnos la semana que viene es justo, pero para el 2021, vale, vale. trato hecho, nada? ¿eh? ¿Cómo? Venga, aquí abajo os dejamos la ruta y preguntas, sugerencias, comentarios, recomendaciones de esta u otras aventuras, pues ya está. Venga, y tú ve has a los papeles, que me he quedado con las ganas. <risa> ¡Vamos para allá familia, hasta luego!